Es sinónimo el matrimonio con la unión, cuando escuchas los votos, que el hombre deja a su madre, la madre su hogar, la mujer su hogar. Esa es la intención detrás del matrimonio. Pero entre más entiendes la metafísica de este mundo, cuando tienes dos seres separados que se ven como individuos privados, con pensamientos privados, eh, el, la intención de unir va a ser un relajo, por, después de que se, se genera la, la unión. Piensas que el sexo es esa unión y no lo es. Cuando la gente se compromete en una relación, sea legal o no, hay mucho espejismo que se lleva a cabo y hay mucha oscuridad. Miedo, culpa, odio... Eh, autoestima todos los que hemos bloqueados todos son los que surgen en nuestra pareja suena bonito cuando dos se vuelven uno pero jesús nos enseña que dos nunca se vuelven uno tenemos que soltar la máscara de nuestro indi, nuestra individualidad no nos podemos desprender uno del otro ni de dios si Cedes esa relación y ese compromiso al Espíritu Santo saca, se encarga de sacar todo lo que no es amor habla de su abuela y estuvieron casados 57 años sus abuelos que se vuelve telepático, casi acabando sus enunciados, las paredes, las proyecciones eh, y se vuelve mucho más respetuoso, amoroso, íntimo y se convierte en telepatía y eso es lo el concepto de eh, pareja del alma cuando están tan en frecuencia, los dos ya nada más sabe lo que, uno sabe lo que el otro piensa. ¿no? Entonces, el, nuestra idea del matrimonio es cuerpos juntos, mentes separadas. Muchis, muchas gentes se quedan juntos por los hijos, o lana, o lo que sea, y ahí es cuando el ego tiene el control del matrimonio. El divorcio, hay todo un tema alrededor de él, como si fuera algo malo, pero no siempre es algo malo, porque si el ego tiene tu matrimonio en sus garras, Divórciate. Hay que crecer y hay que abrirnos. Una cosa es estar juntos y sacar cosas adelante, pero otra es quedarse estancados. Hay que cuestionar por qué sigo en esto. ¿A dónde está la felicidad? ¿A dónde está la libertad? Referente al curso, la única unión real es al nivel de la mente de Cristo. Aspiramos a eso. El nivel de la mente de Cristo es, es, un, es un nivel de unión pura. Y eso entra al misticismo. Que algunos de estos místicos y santos, San Francisco, eh, San Juan de la Cruz y los apóstoles, ellos también buscaban la unión con Dios.